En Japón existen bares en los que pagas para que te cacheten. No. La cara, la cara de emputecía que tenía la, la, la japonesa. Ojo, eh. Ojo, eso ya era personal. Esta lo hace con un poquito más de, de onda, o sea, de, tiene onda la chava, pa? Pero esta tiene una cara de. Te reviento, eh. Te reviento. Es que mira la cara que tiene. No, no, no, no, no, no. Esto es duro, esto es duro. Esto tiene cara de te voy a reventar, hijo de puta. Existen bares en los que es, que. es que le pega y es como que. Ah, recién ahí, viste, como. Hagas para que te cacheten. Es que le dio, con, le dio con bronca, le dio en serio, eh. No sé qué le habrá dicho, no sé cómo le habrá mirado, pero. Eh, acá fue con bronca. Además, la gente se la dando dado vuelta como. Eh, pará, te fuiste un poquito a la mierda, ¿no? ¡No, bueno. no es que ella, ella es más sensible, es como, ella es más sensible O sea, si te, si te toca, tenés que elegir a la otra Es que ella se caga a risa, en las dos veces está ha cagado a risa, boludo, mira. En Japón existen bares en los que pagas para que te cacheten. Es que, lo hace con buena, con buena actitud, es como que te pego, pero de buena onda Esta no, esta, esta se la dio como tomada tonto de mierda <risa> Hola, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno esa, esa estaba más emputecida que la otra. Ella estaba más emputecida que la otra. Bueno, bueno, bueno, bueno. tranquila, tranquila, hija. Tranquila. Ahí, ahí está el otro, ¿no? Este era el primero, ¿no? El, que lo cachetearon primero. Bueno, bueno. Ahí estás... Ahí te fuiste un poquito a la mierda, ¿no? Toma. Tonto, toma. Toma. Para que te quedes tranquilo ahí. Eh. Para que te quedes tranquilo. Bueno, bueno. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés, ahí tenés. Haría que contratar eso acá para que las pibas vayan y se relajen, boludo, porque hay algunas que están muy alteradas, boludo. Hay que, hay que hacerlas trabajar ahí. Mira, ¿cuál es tu trabajo? Mira, acá tu trabajo es darle, darle bifes a, a, lo, a los clientes. ¿Cómo que vives? Sí, sí, sí, sí, sí. Pagan para que me, le pegues unos cachetazos. ¿Sabes cuántas pibas van a querer trabajar ahí? ¿Sabes cuántas pibas van a querer trabajar ahí? Como, sí, sí, sí, sí, voy. Y, seguramente le arrancan la puta cabeza al cliente, boludo. Muchos dicen que esta es la tarántula más bella del mundo. La tarántula joya brasileña. Aunque no te... Encontrar, si alguien sabe, si alguien me puede dejar un link, estaría buenísimo, boludo. Quiero ver cómo, cómo le dan de bifes a un chabón, boludo. Quiero verlo nomás, por el puro morbo nomás de, de, de ver cómo le dan le dan de bifes, boludo. ¿Alguien, ¿Cómo se escribe cacheta en inglés? Que no sé cómo se escribe cacheta en inglés. Uf, estaría bueno. No, porque pongo mail main y me sale cualquier cosa, o sea, me salen los lo main la la la qué onda qué es esto? qué es esto? qué bueno que no lo estoy mostrando porque en YouTube porque uf, me podría funar YouTube boludo ¿Qué onda? ah mira mira mira acá está mira mira mira mira mira mira, mira, mira, mira. ¡Oh! ah ah ahí, ahí se rió, pero ah eh, ah de mala hostia que tiene la ah boludo. Cara de mala hostia, es que yo voy con miedo eh yo me cago todo te juro eh yo me cago todo eh ah dios ah nadie <risa> <risa> iba a lo Ah, nadie iba <a> un momento. <risa> esto es violencia violencia dura y, dura y pareja eh <risa> Mira la cara de pervertillillo que tiene el show Mira la cara de, de, de cosita pervertida que tiene el show Ahí está, mira, ahí está la otra ¡Oh! Esta es la, es la buenita, vamos todavía Esta es la mala hostia Imagina que un día se le escape y le dé un puñetazo, estaría espectacular. Esta, esta, esta, esta es la que tiene mala hostia boludo. Esta, esta, esta no yo no. Que esa no, que esa no me toque. Mira para allá tonto Luis, vea, vea. Preparate. Ay ¡Oh, Dios, es que este le da con, con muchas ganas, eh. Open it, open it Open it, 1, 2, 1, 2 1 No, pero le pide despacito, eh 2 Go no. Ah, bueno, bueno, bueno, lo remató, lo remato Bravo este, este tiene pinta de estar mirándolo con mala hostia Una pinta de que, Se la va a poner, eh Toma Creo que había bronca con el anterior Ves que es re, esta es re buenita, es como... Esta también, esta, esta es buenita, a ver Creo La de negro era jodida, la jodida, la de negro la jodida Ya, no, viste que... que Uff no, no, no, no, no, no, no, no, amigo, no, amigo, no, amigo, amigo, amigo, no, no, no, no, no, amigo, amigo, amigo, esa cara se está preparando para darte un bife eh, y, no es, y no estoy hablando de carne y cove, te, te está te va da a dar un bife o tal vez varios. Toma, toma. Dios, eh. Esta le está pegarme más duro, eh. Espere. Ay, que te peguen en la oreja es una putada. Esa sí que es una putada. Listo, listo, listo. Esta es la que tiene una cara de hija de puta. Ala, ¡Hala! ¿ves? ves. Ves que te hace de policía mala. Está con una cara como. Me quede que un gana de más. Me faltaron darle un par de chorizos más al este hijo Puta <risa> La bonita, la más o menos tranquila, la hija puta. Si ¿Sí, no, no, me falta una más, me faltan dos macas, eh. Pero estas esta, esta, esta, esta son bonitas, creo, pero la que es, esta es una hija de puta. Esta es una hija de puta. ¡Dios! Me quedó lindo a mí, eh. Me quedó lindo a mí. Bueno, vamos.